Zombie Apocalypse ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cars. Hoy tenemos una nueva apertura de máquinas, 29.000 de oro, que nos vamos a gastar ya mismo. Así que voy a comenzar y a ver qué toca. Vale chicos, nivel 25 Buscamos subir de nivel al 26 Para desbloquear Nuevas armas o coches O lo que nos den Vale, así de primeras un bus de Londres Una gemica, vamos Bueno chicos Me gustaría comentaros Que me lo habéis dicho mucho en los comentarios eh, Han quitado, espera que me acuerde Vale no me acuerdo, pero es una de las Pantallas que al inicio del juego teníamos no me acuerdo cómo se llamaba. Pero han quitado uno de los mapas. No sé si más adelante lo pondrán o no. Ojo, épica. Oh, ya lo tenemos. Vale. Cinco gemicas. No mal. Bueno, chicos. Me acordáis ya de cómo se llamaba el mapa. Era el desfiladero. Si muchos no os acordáis. Uno de los mapas que habían al principio del juego y no estaba mal no sé por qué lo quitarían no sé si lo pondrán pero bueno, quería deciroslo a ver, morada a ver qué toca dos gemicas, si la tenemos repe guau, socio anda que nos sale el bus de Londres vamos, una causa bárbara ¿qué haces? Cars en su página de Facebook ha puesto, también os lo quiero recordar, una foto del, del prototipo de la luna, Si no, subí un vídeo al respecto, vale, y si no lo habéis visto podéis ir al, a la descripción del vídeo y ahí lo tenéis, vale, montacargas, coche épico en el que nos gastamos, no sé si fueron 250 gemas, ¿eh? vale, pues ya lo tenemos al 2 este coche si no recuerdo mal soltaba la carga esa que hacía explotar en el primer choque con un coche la soltaba y explotaba vale chicos hice un vídeo al respecto y si no sabéis cómo va este coche en abajo en la descripción como he dicho antes con el vídeo que subí el último que subí del prototipo del mapa de la luna quién sabe si nos van a poner ese nuevo mapa así con una temática en modo granja country bueno, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Cuánta épica, no? Otra vez montacarga, bueno Vamos subiendo, nos van dando experiencia 40 más 40, 80 Bueno 60 para el siguiente nivel A ver qué toca ahora Bueno, estamos teniendo suerte de momento Salen muchas épicas Ah, otra no, no iba a salir, no Vale, común A ver ¿Qué nos da? Ojo, el buggy arenero ya lo tenemos al 4 Nada, dame la gema y sigo A ver... Guasco bola amarilla Qué lástima que no nos salga una Me gustaría mucho que saliese en este vídeo Mínimo una Una legendaria, chavales Ya sabéis que las tenemos todas Para mejorar O en el caso del coche este rojo Ferrari Para que nos den 10 gemigas Que ya sabéis que lo tenemos al máximo Y la próxima nos dan gemas no podemos subir más. Hay algunas legendarias que necesitan... O sea, que para llegar al máximo necesitas que les hagan menos veces. Bueno. Otra morada. A ver qué sale. El hot rock. Vale. Dos gemitas. Otra morada. Bueno, mientras no salgan comunes Y si sale alguna común, por favor Alguna que no tengamos ya Vagón de guerra Dos gemicas. Seguimos, queda 16.000, eh A ver, otra morada, vale En el caso de que ya la tengamos Dos gemicas más Ahí está Perrito valiente, vale Antes no salía el hot rot. Ahora el Hot 2. Pues eso. Azul. Vale. Guau, socio. ¿No me va a salir ninguna amarilla? ¿En serio? ¿En serio? GT. No, no. CT. Pues eso. El coche está chulo. Pero me vale verga. Ah, otra común. Era algo bonito, hombre. Una legendaria. Subamos. El clásico, que sí, venga. Siguiente. 13.000 quedan, venga. Dame algo chulo. Ah, chuti. Otra común. Pues nada, aquí estaremos. Ojo. No me digas. Al máximo ya. Uf, nos podría salir la garretilla de mina. Es seguro que nos la tenemos al máximo. Hace mucho que la conseguimos en el canal. Eh, otra vez... Este. ¿No ha salido ya? Cuatro, tres veces. Chucky. Qué abuso, por favor. Qué abuso. Guas. La morada. Amarilla, ten claro que no va a salir. Por favor. Tío. Ya sabéis que en el canal hemos conseguido todos y cada uno de los coches ocultos. Eh, si queréis conseguirlos que no los tenéis, abajo en la descripción, donde pone coches ocultos, los cuatro coches ocultos o cinco, no sé los que hay, explicados brevemente y bien, para que los podáis conseguir todos y cada uno de ellos. Vale, seguimos con la apertura de máquinas. No sale nada. Otra morada, tío. Que no está mal, pero que podría estar mejor. ¡Ojo al Spinner! Vale, Spinner que también tenemos al máximo Gemica, Gemica Pero experiencia poca Muchos de los comentarios me decís David, nivel 25 Yo estoy a nivel 30 es que, muchachos Es que no ves que no me sale nada ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo llego al nivel 30? Si es que no me sale nada Todo lo que sale son cosas repetidas Estoy ya más harto Buas Impresionante Otro común Para variar Para variar ¡Ja! Va Pues muy bien Una gemica más Yo de verdad que está al 30 Quien sinceramente me haya respondido eso Qué imposible, macho. El nivel del juego lo subieron hace un mes o dos. Pasó del nivel 30 al 32. El máximo del juego. Van añadiendo coches y legendarias y cositas. Pues va subiendo el nivel máximo. Está aquí en el 25 y doy gracias, ¿eh? Cuatro máquinas para terminar esta apertura. Se viene la épica, venga. Bola amarilla Dame bola amarilla Venga Morada. Bueno, no pasa nada La siguiente, venga, la siguiente Me tiene que salir una legendaria Se sí, quita No quiero helado Venga Legendaria, por favor Mira con tabulica Mira con tabulica amarilla Azul Azul otra vez, tío Pues muy bien Safari una gema. Me es que la próxima actualización salen coches con gemas porque vamos a tener de sobra, me parece a mí, para cuando llegue. Otra azul, pues nada, queda una y dudo yo que sea amarilla. Si sí, venga, insecto, ¿qué me podría salir alguna que no tenga? Macho, venga, la última, legendaria, por favor, legendaria. Cago en la leche no ha salido legendaria De 29 máquinas Tío De 29 máquinas Me Sale el clásico Uas, Vaya la fofia Pues ya está chavales Hasta aquí la apertura de 29 máquinas No hemos tenido suerte Para nada Nos ha salido seguido Dos épicas estas eh, Del montacargas Bueno pero todo lo demás, repetido, comunes, raras, ni legendarias, ni épicas. Épicas, nos han salido un poquito al principio, pero nada. Bueno, probaremos otra vez con más suerte. Hasta aquí el vídeo de hoy chicos, dejadme un like, un comentario, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.